Mercado Municipal, ¿verdad? Mercado es. Vamos a ver. Nos eh, valía en la provincia de Duarte sobre la estafa del programa Quédate en Casa, dice. Fals, eh, eh, mercado Municipal, en el mercado que está el, el amigo Arizmendi, la antigua. Vamos a recibirlo un momentito. Adelante, Arizmendi. Muchas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro acompañado de Alexander Soriano, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia de Duarte. Alexander, eh, en el día de ayer las autoridades establecían que el programa Quédate en Casa fue víctima de una estafa de más de 294 millones de pesos. Eh, la pregunta es, ¿acá en esta provincia de Duarte, tienen ustedes constancia de si han podido notar algún fraude de. Bueno, realmente desde mayo del año pasado en el que se inició lo que es el programa Quédate en Casa, en el que las personas a través de la cédula de identidad podían obtener subsidios por parte del Estado, pues desde mayo precisamente se ha estado... Eh, ventilando informaciones sobre pos posibles fraudes. Y desde mayo del año pasado hasta la actualidad se han detectado aproximadamente 240, 294 millones de pesos en fraude De esos fraudes que se han cometido ya tienen eh, detenido más de 20 personas y están en un proceso de investigación. Inclusive ya unos cuantos fueron condenados. En la provincia de Duarte específicamente no se ha detectado anomalías en ese sentido. Lo que sí se han detectado son víctimas de este fraude. Y este fraude consiste en lo siguiente. Hay criminales eh, criminales eh, cibernéticos y digitales que roban información de las personas, roban datos personales como la cédula y utilizando la cédula pues se componen con personas eh, que tengan los verifones para pasar y transar estos fondos y utilizar el dinero. Eh, nosotros condenamos como institución del comercio todas estas acciones y hasta el momento nosotros como comerciantes en la provincia de Duarte no hemos tenido, como dije hace un momento, eh, informaciones sobre este tipo de, de, de, de, de ataques cibernéticos a los beneficiarios de la tarjeta solidaridad y de quédate en casa. Sin embargo, eh, las autoridades ya están actuando con respecto a esto y enviando a la justicia a los culpables de estos delitos. ¿Qué recomendación le hace a la persona para evitar ser víctima de este tipo de estados? Bueno, eh, aquí en San Francisco de Macorís se ha manejado muy bien ese dato. Hay personas que cuando van a transar a un determinado comercio y no tienen fondos, pues van y se dirigen a la oficina de solidaridad y detectan si efectivamente fue víctima de este fraude y ellos automáticamente ponen esta denuncia y se le, el Estado les reembolsa ese dinero. Eh, nuestra recomendación es no compartir... Eh, datos personales, no compartir la tarjeta de solidaridad, no compartir los números de cédula, ya que pueden ser víctimas de esto y pueden ser robados los fondos que le depositan el gobierno Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Alexander Soriano quien es el presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte, en torno a esta estafa del programa Quédate en Casa, es todo lo que tengo por el momento, vuelvo con ustedes al estudio Bien, gracias, Arismendi. Vamos a continuar uh -huh. con los WhatsApp, Carolina. Sí, así es, amado. Entonces, Mari.